muchachos, muchachas nos encontramos en un nuevo video para mi canal y en esta ocasión andamos con los panas que voy a entrar discord, puta, me están que me pegan, pero no me pegues, <ríe> ya apura, apura, los entrevistados, entren, entren esto no van a ver soy troll ya entra, <ríe> entra de una yo qué digo ya yo está, digo. no sé, espera. ya está a apuntar este... Ok, ok. ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? O sea, ¿quién te invitó? No me entera. ¡Tambadre! Tu fe, tu fe, ah, tu me obligaste. Ya, el primer entrevistado pues es un miembro extra de los dinopanos. Así que saluda, saluda, algo que quieras decir. Eh, hola, hola, hola. Soy Nilles Eh, No tengo ningún canal, así que no se preocupen, no voy a subir nada. No voy a subir de <risas> nada. Solo estoy aquí como un invitado pequeño, como un fantasma. Este me invitó, este me obligó, como le dice. Ya, <risas> ya. Yeah, yeah. estoy, estoy en su sótano. Hola. ¿Qué, <ríe> <t> <ríe> Qué feo. <ríe> ah, ya. Agradecido. Pero sí. Pensé que ibas a decir algo motivacional, algo, pero bueno, se <ríe> cambia. <yendo, vaya, vaya. ríe> vámonos, vamos, vámonos vamos, vamos, vamos de una. De una, de una. Por si sí, acaso marqué casita, bueno, no vaya a ser que nos perdamos. Venga, venga, vamos, vamos, vamos de una. Ayúdame, William. Mejor pero no me quedas, se queda. Se queda. Vamos, vamos. Oh, ¿dónde está el portal? aquí está. Chicos, hice un portal para ir al Nether, ¿o de una. me ¿No con mi panel churles, que ni bien empezó, ya se metió al Nether todo. Vamos a ver qué nos encontramos, y aunque no hay nada nuevo, o sea, no es porque sea el 1.3. Punto... ¡Tamadre, me voy a mete, Ya métense, métense, mete. Vamos por acá, vamos por acá. A ver qué encontramos. No, no le peguen no, no a los cerdos, Experiencia, ah. No sé cómo, pero rico si experiencia. Ah, uh, te da, te da, te da el mismo objeto. No no hay nada por acá, creo. O oh, sí. Sí, sí, sí, ahí sí. Que todo, creo, que, creo que yo encontraré. A ver, vengan, vengan, vengan, vengan, todos vengan. ¿Dónde? Ah, espera, aquí está esta cosa. Ah, para mí, agradecido. <ríe> se robé todo, ¿no? No Me está robando. O oh, hay un gasto. Cuidado, cuidado, hay un gasto. Un gato ese. Eh? Espera, espera, venga, vengan. Sí. Se puede bajar. ¿Por dónde podemos bajar? ay bueno, se puede bajar. Cuidado. Por acá hay una mira. ¡Ay, Por el lutear, porque hay cosas chetadísimas Acá hay arena de almas, venga, venga, venga no bueno, me meterse palo Cuidado, le peguen a los cerdos pigman O bueno <ríe> A los zombies pigman Y sí, ahí sí nos crea, ¿no? Salto y mongolito Ahí está Salió Venga, amigo. Bert, ¿de dónde eres? Pues cuéntanos un poco acerca de ti Para entrevistarte ah, yo acá, yo tranquilo, jugando Bien, pues, ahí. ahí está, cuando preguntas de dónde eres, te pues dicen estoy acá jugando. Esa <risa> es respuesta, pero... Ya cuéntanos un poco acerca de ti, pues cómo cómo iniciaste en esto de YouTube. A ver, cuéntate. Encontré una fortaleza, ah. encontré una fortaleza, encontré una fortaleza. Venite, ver, venite. Si sí, mientras me cuentas, venite. A ver, bueno, eh, No sé, esto, todo comenzó como una idea que surgió así nada más, ¿verdad? Como me agradaban ahí por ahí los juegos, y ¿sí dije quiero crear un canal de YouTube y empezar a grabar a... mientras ahí juegos. No sé. Y lo hice básicamente. ¿Qué juegos más que nada te gustan? Ah, a ver, eh, los que más me agradan son los que, bueno, básicamente los que van a encontrar en mi canal de YouTube, que van a ser Pro de Stars, donde estaré ahí jugando más partidas. O si no, un juego que, que tal vez ya he estado olvidando un poco en mi canal, pues eh, como el Pokémon MMO es, un, es similar al del molador de My Boy, pues. ¿Cómo, ¿Cómo es eso del MMO? ¡Ah, madre mía. Me frogó me fro me fro. ¿Cómo es eso del MMO? Bueno, como me estabas contando, ¿cómo es que funciona eso del Pokémon MMO? O sea, sí lo vi, Oye. pero me llama la atención. ¿Es online o no es online? Sí, es online. Lo puedes jugar con amigos o con personas, free. Qué oh. chévere. <risa> Esta es una plataforma para móvil y PC también. Ya, interesante, ¿eh? ¿Qué Casi creí que me iba a caer la ¿no? Tengo vara tengo de Brace, tengo vara de Brace. ¿Pudiste llegar? Acá hay un Wither, acá hay un Wither. Salte, huevonardo. Sí, ya, es que... ya venga, vamos por acá, vamos por acá. Pero vamos. Perdón, por... No, no. ¿Qué haces, Ya. <risa> acá hay lava. Por acá debe haber cofres, así que empiecen a buscar. Ah, no hay nada por acá. Sí, caminos, caminos. Hay tres caminos. Venga, vengan, vengan, acá, acá hay cosas. Acá también. Uh, Uy, casi le sí, pego no, al, no, al Pigman. Ah, no me... no cofre. ¿Sí? Un mon... eh, armadura de monturas. Listo. Dos de hierro y una de diamante. Encontrar más. Encontré cofre. No, me, tocó, me tocó un disco. Encontré armaduras de caballo. Me tocó un disco y mundos. hueso de hombro de Triceratops. Oh, okay, a, a, a ver, a ver, ¡Ay! Oh, bajo ¡Otro un... cofre, otro cofre! ¿Sí? Oh, slay. Oh, ¿Qué pasa si les digo que pegué a un, a un Pigman? Vale, no te sé También la rueda de Ender y otra armadura no, de diamante. Pero voy a segundo pisar que hay. Ay, qué mal hecho. Qué mal hecho está esta fortaleza, amigo. Ah, uh, no veo nada. Qué asco. O Seguía algunas unas pocioncitas de visión nocturna. ¿Alguien sabe el comando, el comando para hacer ese efecto o no? Encontré otro este cofre, encontré otro, co otro co cofre. Uy, una armadura de diamante para caballo, qué chévere. Y me encontré los pedernales también. Y ya no hay nada. O sea, <ríe> ¿Cuál es tu nombre? O sea, <ríe> cuéntanos algo de ti. Eh, no sé. Hace mm, o sea, ya tiempo que no juego Minecraft, ¿o por decir. Sí, pero este fuiste a Valorant. Ah, claro, me dediqué a Valorant. De <ríe> <ríe> ah, pero bueno, no, no, perdón. perdón. Ah, ya. Interesante. ¿Qué más? ¿Qué bien, más? es chévere, chévere. Sí, lo jugué, sí, pero no me gusta. No ven a veces que digo eso, no mentira. Este, no hay nada más, creo. Ya creo que le podríamos regresar. Si sí, no encuentro nada más. No, no hay nada más. Ah, ok. Oye, ¿qué pasa si le pego al pinga A ver, pégale. <risa> Uy, me Ah, ya, nada más si al que lo golpeaba. Pero me sigue o me sigue, bueno? Un brasileño. ¿Qué salto ya, bolvonardo. Un brasileño, un brasileño. Ah, podemos matar Hombre. cerdos Pigman, pero si están solos, nada más. Si están solos, no nos hacen nada. O oh, eso creo. Porque acabo de matar a dos y ni tres ahí enfrente de mí no me han hecho nada más. Bueno, voy a pasar a mostrarles cómo quedó mi casita. Bueno, más o menos. La primera fase, más que nada. Ay, me han robado, me han robado mi aldeana. ¿Quién habrá sido? weón? a ¿Qué? Estoy lagueado, estoy lagueado. No me deja comer mi carne. Concha. ahí te dejo comer miren chicos alaben la casa suprema mira que es eso está hermoso alaben alaben aburrido aburrido <ríe> bon? pues bueno más que nada ya van a ver una especie de time lapse así que apágese <música> <música> I'm here to see I've been to the motherfuckers I'm too to top Heard motherfuckers talk, seen a drop If I ain't got a weapon, I'm a pick up and rock And when I bust your ass, I'm gonna continue to rock Get your ass on the wall with your two little feet It's real easy, just call it the beat Don't let that fine girl pass you by Look real close, but stroll like you're about to have a party so, Let's get it Let's So wait Chicos, espadón, vamos a probar mi nueva espada. Jeje, <ríe> esto aquello Ya, exténdete. Espera, antes que nada, ya. Este, dime cuál es tu nombre, de qué plataforma vienes y algo que quieras decir. Algo que sea motivado. Vaya. Eh. Sí, sí, sí. <ríe> ¿Ya? ya, te digo, todavía no. Está bien. Eh, soy de la plataforma de trabajo actualmente con Twitch. Eh, YouTube... Ay, perdón, perdón. Ala, ¿Y ¿cuál es Facebook. En eh, YouTube, Chiduris19. Twitch, Chiduris. Bueno, y Facebook bueno, igual. Algo de Pues que, que suscríbanos. Bueno, a somos más 3 de 3, 3, así que, que nos vemos en somos Facebook. 6, somos. En así que suscríbanse a todos. Que se suscriban. Y... Ahí tengo una du pa. última duda. ¿Cómo haces para correr tus juegos sin tarjeta gráfica, weón? Que tengo un... Los... el Intel... Intel Graphics. Tengo, in... tengo Intel... Intel <risa> i5 de no sé ah, cuánto. Creo que es de... Bueno, chicos, yo lo voy a dejar por acá nomás. Despiense Pacho, ¿dónde estás? Te pegas para hacer despedida juntos Vente, vente, te pegas ¿Y en mi casa? Ahí te voy, ahí te voy Sí, sí, sí Sí, sí, sí, sí, sí ¿Viste sí. mi casa, Andrus? Sí, oh. hasta me metí en oh. tus copias ¿no? Ah, no, sí, sí, vente, vente, vente Me robé tu name tag Toma. Pensé que lo habías sacado creativo El name tag Ya venga, venga, venga para hacer despedida de una Ay, déjate ¿Vale? de robarse a mis aldeanos, pues Venga, bueno, chicos, yo me despido no, acá nomás no. Se me cuidan, pues <risas> Se quita todo, ese, se calate el Telvon no, ¿por qué te calateas? Cuídense, chau. La madre, ¿por qué sos fregón? Ok.